Bienvenidos de nuevo amigos, este es Eduardo Restrepo, quien les habla Mr. Roboto y hoy estamos con RoboJam España en la madre patria, bueno, resulta que aquí en RoboJam España ya estamos eh, con este reto que es el reto el reto Disdrill eh, que es el reto que se realizó eh, octubre 2 el 2 de octubre, en las horas de la mañana, tuvimos 10 equipos, eh, todos casualmente mexicanos. Ahí le damos las gracias a nuestro patrocinador de eh, Valero Foundation. Eh, y bueno, junto con nuestro director en España, que está detrás de bambalinas de todo esto, que es Eduardo Sanrufo, le queremos eh, dar las gracias por toda su organización, todo su gran trabajo. En este Robo llame España. Bueno, les cuento que ya tenemos los resultados. No hubo eh, ningún tipo de reclamo por parte de ninguno de los participantes. Entonces, vamos a mostrar los tres primeros puestos y luego vamos a, a mostrar todos los puntajes. Todos los eh, tiempos en este caso. Entonces, primero que todo, entonces vamos a dejar aquí listico, listico, listico para que vayamos a lo que es el tercer lugar. El tercer lugar se lo lleva el equipo Excelis Spacers de México. Y eh, tiene un tiempo de 36 minutos de entrega de tiempo final. Entonces vamos a ver el reto de este equipo en este momento. Aquí ya estamos listos. Y ahí va. Buenos días. Nosotros somos el equipo spacer 2 y en esta ocasión vamos a presentarles cómo resultó, cómo es nuestro trabajo y la programación. Bueno, aquí tenemos unos bloques los cuales nos permiten llegar a unas coordenadas específicas y eh, un inicio, el cual establece toda la velocidad del conductor al 100% y la velocidad de vuelta al 100%. Esta, todo esto es la programación utilizando esos dos bloques. Bueno, vamos a probarlo. vamos a ver en qué se trataba el reto el reto tenía que poner ahí los, los bloques los discos azules tenían que estar en esos cuatro primeros eh, cuadros ahí van tres eh, tenían que conformar dos cuadrados con tanto con los verdes como con los rojos y ahí iba el azul, se considera adentro y tenía que terminar en el cuadro Bueno, con... y ese es todo el programa eh, muchas gracias, nos vemos. Entonces, algunos dirán, bueno, pero es que eh, no terminó de forma centrada, eh, debió haber terminado de forma centrada. Bueno, el reto no decía nada respecto de que termine en forma centrada, sino que lo tenía que hacer en esa posición, y siempre y cuando esté en ese recuadro, así no esté centrado, pues se considera válido. Igual, entonces, le damos un, un gran saludo a este equipo, que lo hizo muy bien, hizo esos... Eh, ese tiempo, ese tiempo que ya mencionamos hace un momento, que es el tiempo de 36 minutos. Y los do, primeros dos equipos van a ver que estuvo muy, muy, muy reñido. Bueno, este era Spacers, perdón, este era excelis Spacers 2. Y dije excelis Spacers, que son todos excelis Spacers, pero este es Excelis Spacers 2. Y ahora va la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca, eh, con el equipo Technolions. Technolions, por ahí lo eh, conocimos en... Si no estoy mal en Filipinas. Entonces, ahí va Tecno Lions Vamos a poner el, el, el video de Tecno lions en este momento. Entonces, vamos a pasar aquí de pantalla. Vamos a poner el equipo Tecno lions Ahí primero fuimos por el rojo que estaba más cerca y lo movimos hacia su lugar. Quitamos el azul... ...para después poder poner el rojo en su lugar. Este, Acomodamos los azules en la línea indicada, fuimos por ese rojo y lo llevamos a su lugar. Quitamos el verde para poder poner después el azul. Lo llevamos al lugar indicado. Fuimos por el siguiente verde. Y pues igual también lo llevamos al lugar indicado. Uh, y por último agarramos el azul y lo pusimos en su lugar y ya solo fuimos al lugar de partido bueno, excelente entonces, vemos como este equipo por ejemplo, ya lo que hizo fue, eh, bueno, tenía una técnica donde dejaba un, un disco y ponía otro este equipo tuvo Techno lions tuvo un tiempo de 33 minutos 33, vea, solo 3 minutos entre un equipo y otro entonces, felicitaciones a ellos y bueno, por último vamos a mostrar el primer lugar que es el equipo Excelis Spacers Junior, eh, también de México. Entonces, vamos a poner a este equipo eh, en este momento. A ver, pongamos aquí primero. Vamos a poner primero aquí. Uy, muestre lo que no deja mostrar, no importa. Eh, vamos a poner este equipo que es el aquí. Qué pena con ustedes, chicos. Uno tiene varias cosas. Uno no se acuerda cuál tiene en este momento. Entonces vamos a poner aquí el video de este equipo, que es el equipo Spacers Junior. Buenos días. El audio está eh, un poco es malo, así Spacer que ahí disculpa. Eh, y esta es nuestra programación del torneo Roboyama España. Nuestro robot se llama Spike. Y bueno. Empezamos aquí estableciendo que avance 700 milímetros a una velocidad de 100 de giro y 100 de, de motor. Eh, primero soltamos una ficha para ahorrar espacio y luego ya fuimos por todas las fichas eh, hasta llegar al último y para que termine en el cuadro azul. Vamos a ver cómo, cómo es el programa. Ahí, ahí nos mostró cómo terminaba. Pero primero igual no va por a poner. la ficha una ficha roja para liberar el espacio y poder poner todas las fichas verdes la ficha roja la va a dejar ahí nada más para ahorrar espacio primero. Eh, va a ir a dejar deja todas las fichas verdes y luego va a ir a dejar las fichas a rojas agarra la ficha roja y la deja en su respectiva posición Luego va por la ficha azul para liberar el espacio ahí y la deja en su lugar. Luego va por la ficha roja, se acomoda y la deja en el último lugar de las fichas rojas. Va por la ficha azul más lejana y la deja en su lugar. Y va por la última ficha azul y la deja en su respectivo lugar. Regresa y se queda en el cuadro azul. Pero había, había momentos ahí donde me estaba preocupando a mí ese equipo porque yo pensaba que no, que no había logrado el reto. Eh, bueno, eh, esto fue todo revisado por nuestro... El presupuesto de tu campaña <risa> no es tan pena, importante como pena. hacerla llegar a quien realmente le interesa. Bueno, aquí qué pena porque como era un vídeo de YouTube empiezan otras cosas a funcionar y a veces eso nos causa pequeños problemitas. Bueno, le, les cuento que Esas son las cosas que pasan en estos videos Que son grabados así en vivo, que en premier eh, te, Cosas que pasan Entonces, le queremos dar las gracias A De Valerio Foundation por haber sido eh, Patrocinador De este evento Y de Robo Jam España por habernos colaborado Por haber colaborado a nuestro Director Eduardo San Rufo Y haber creído en el proyecto Entonces, en este momento Vamos a mostrar el lugar de los tres ganadores. Entonces, ¿cómo quedó? Bueno, todos los ganadores. ¿Cómo quedó realmente el podio? ¿Cómo quedó el podio? Lo vamos a ver acá. Bueno, veámoslo aquí grande para que lo vean grande. Para que lo vean grande. Entonces, el equipo Excel Spacer Junior quedó con 31 minutos. Entonces, vamos de desde el último. Tuvimos dos retos inválidos porque uno lo terminaron fuera del tiempo, o no lo hicieron bien, les faltó cosas. Luego tuvimos al Colegio Guanajuato Dragones con un tiempo final de 84 minutos. Eh, dragones Secundaria con 73. Dragones con 71. Luego tuvimos Pierre favor, favor los jugadores con 51. Ex, Excelis Spacers con 40. Y luego los tres primeros que fueron 36, 33 y 31. Queremos darle las gracias. A, de nuevo una vez más a Val Valerio Foundation por haber estado patrocinando este reto y bueno el evento de Robo Llama España entonces ya no siendo más vamos a dar por terminado este pequeño video es un pequeño video premier simplemente para mostrar a los tres mejores porque quedaron que lo tenían bien estaban bien hecho el video que es lo que tenían que hacer y bueno les cuento que recuerden que ellos tenían 90 minutos y los que ganaron lo hicieron en 30, 33, 31, 33, 36 minutos. O sea, que muy bien. No siendo más, nos despedimos. Queremos darle las gracias a todos los que han estado pendientes de RoboJam en general. Eh, bueno, un gran abrazo a todos. Y recuerden, esto es RoboJam. RoboJam. Chao, chicos. Nos vemos en el siguiente eh, reto, que es la carrera de Vipers Viper Race.